Se ha dicho muchas veces que el Senado habría que cerrarlo, que no vale para nada, que habría que reformarlo. Bueno, ya que tenemos al portavoz de Podemos en el Senado, a Ramón Espinal le quiero preguntar cuál es su Senado soñado. ¿Cómo le gustaría que fuera el Senado? No, no es tanto un problema de, de cómo me gustaría a mí que fuera el Senado o cuál sería mi Senado soñado, sino qué tipo de país tenemos para qué arquitectura institucional. En este país se dice que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. No es cierto. No es cierto. El Senado tiene senadores por designación autonómica, yo soy uno de ellos, uno por cada millón de habitantes en las comunidades autónomas con un mínimo de uno en las que tienen menos de un millón de habitantes, pero el resto de los senadores son electos en circunscripción provincial. La provincia es una unidad administrativa, pero en todo caso no es el territorio que la Constitución española y en particular los Estatutos de Autonomía desde el 81-82 cuando se elaboraron, reconoce eh, nuestro estado de las autonomías. ¿Qué tiene sentido? Yo creo que tiene sentido, primero, reformar el Senado para que sea una Cámara de, de Representación Territorial real y por tanto todos los temas que tienen que ver ...con lo territorial y con las comunidades autónomas... ...se vean en el Senado como Cámara de primera lectura... ...no de segunda, eso tiene todo el sentido. Segundo, tiene sentido que vayamos a una reforma... ...que haga del Congreso una Cámara... ...que tampoco se elija en circunscripción provincial... ...la provincia es una unidad territorial... ...anacrónica, administrativa y que ya no sirve... ...en este país, las diputaciones tienen que ser suprimidas... ...y además tenemos que ir a un modelo de reforma... ...de la ley electoral, creo que en definitiva... ...cuando se habla de reforma del Senado... Se habla de una cosa incompleta, lo que necesitamos es una adecuación de nuestro modelo institucional al país que tenemos. Y eso pasa por una reforma mucho más amplia y mucho más profunda que únicamente la reforma del Senado, que por cierto, reformado por sí solo, seguirá siendo una cámara inútil, porque para tener una cámara de segunda lectura ya tenemos corrector de Word.